Amigos, bienvenidos a Japón de verdad. Hoy decidí hacer un video un poco diferente, como siempre los hago Y bueno, hay una razón para eso Hace unos días encontré un video en YouTube Que se llama Ocho secretos de Japón que te impactarán Y pues uh, me llevé la sorpresa de que tiene un tono un poco despectivo hacia Japón Sí, entonces yo dije, pues hay que hacer algo al respecto Porque hay mucha gente que se cree este tipo de videos Cree que todo lo que le dicen es verdad, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a tocar cada uno de estos secretos Y en base a mi experiencia vamos a, a desmenuzarlos un poco el primer secreto que mencionan en este video es En las escuelas solo pueden vestirse de negro ¿Qué tan cierto es esto? Eh, muchos eh, uniformes, sobre todo de las niñas Acá en Japón que son de diferentes colores Arriba generalmente es negro con rayitas blancas o cosas así Pero las faldas por ejemplo son rojas He visto faldas rojas, he visto faldas eh, azul, azul oscuro más o menos Esos son los colores que se manejan Dime cómo era tu uniforme en el colegio <risa> Seguro que no era amarillo, bueno de pronto no sé pero En el trabajo que solo puedes vestirte, vestirte de negro Eso es completamente falso Puedes vestirte el color que tú quieras siempre y cuando no sea un color exageradamente llamativo como un fluorescente. Siempre y cuando tengas colores que sean agradables a la vista. No hay ningún problema. Blanco, azul, amarillo incluso. Generalmente eh, puedes llevar cualquier color. El color que quieras y no, no tiene que ser negro obligatoriamente. Lo siguiente que menciona el video es que el cabello tiene que ser negro. Si no es negro tienes que tinturártelo a negro para poder trabajar. ¿Qué tan cierto es esto? Pues esto es 80% falso y 20% cierto Los japoneses saben que para ir a trabajar necesitan un color de cabello que sea natural El amarillo si es rubio natural O sea, si tú eres rubio natural No tienes por qué tinturártelo Porque ese es tu color natural ¿Por qué es esto? Porque yo he trabajado acá en Japón en trabajos de medio tiempo Y yo estaba tinturado el cab Mi cabello estaba tinturado en un color China brown, se llama en japonés Que es básicamente como un café Y, y ellos me dijeron, ese es tu color natural Y yo Sí, sí, más o menos así Y me dijeron, no, bueno, o sea, no o sea, obviamente se notaba que estaba tinturado Porque habían pedazos negros y todo eso Pero ellos no le vieron problema Pero si obviamente te vas a trabajar en un restaurante, por ejemplo, con el cabello verde ¿Tú crees que te van a aceptar? Los japoneses saben esto, obviamente Que no se ve bien Y prefieren que las personas que trabajan tengan un color de cabello natural Estar presentado para el cliente Esa es la prioridad del japonés ¿Qué más dice? El chicán es un grupo de pervertidos que se reúnen en los vagones para acosar a mujeres y hombres. La palabra significa acoso sexual, no grupo de pervertidos que se subió a un vagón. Es un problema grande en Japón porque sí, sí pasa, pero no, no es algo tan común como lo hace ver el video. Siguiente. Quienes no tengan sangre 100% japonesa, son tratados como sangre sucia. ¿Qué tan cierto es esto? De acuerdo a mi experiencia, es falso. Si tú no eres 100% japonés, pero tienes en cierta parte, la, la mitad de tu sangre es japonesa, tu mamá es japonesa o tu papá es japonés, es lo que se denomina half en japonés. Viene del inglés half, que significa mitad. O sea, eres mitad, una nacionalidad, mitad de la otra. Esto no tiene nada de malo en Japón. Hay muchísimos half en Japón y, y de hecho a los japoneses les encanta. A tener amigos que son half, porque tienen otras formas de pensar, han viajado, han conocido, les encanta hablar con ellos. Además, hablan muy bien japonés, porque como tienen familiares japoneses, generalmente ellos hablan muy bien japonés. Y de hecho, a mí me ha pasado que me preguntan si soy half, y cuando hablo con japoneses que recién conozco, ellos me preguntan, son curiosos y me, pre y me preguntan: oye, tu familia es japonesa, o tu mamá, o tu papá, o alguien de tu familia es japonés? Y yo digo, no, yo soy 100% colombiano Y ellos, ah, que, no, bien pues Ellos simplemente preguntan por curiosidad No porque quieren saber qué tan puro eres ¿Y qué, qué pasa cuando ellos saben que tú no eres 100% japonés? ¿A qué pasa si tú eres half Nada, o sea, te comunicas igual con ellos No, no vas a sentir ningún tipo de discriminación eh, Al menos yo no he escuchado de, de, de este tipo de casos O de gente que se sienta discriminada Y he conocido muchos jahu bueno, siguiente secreto impactante, deben seguir pautas establecidas para ser aceptados, tanto en el trabajo como afuera. Esto, esto no, no deberían ser reglas establecidas, esto es puro sentido común. Si estás en un tren, pues, ¿tú qué crees que debes hacer? ¿Pararte a tocar música en el medio del tren y molestar a la gente? ¿O sentarte y dejar de un lado a otro, que eso es lo que se supone que debes hacer en un tren? Los japoneses simplemente saben respetar el espacio público. Yo ya mencioné este tema en eh, mi anterior video donde hablé 7 tips para llevarte mejor con los japoneses. Seguramente te lo voy a dejar por acá en algún lado para que entres, si lo quieres ver. A los japoneses no les gusta molestar a la más gente, voy escuchando música con mi celular Incluso acá en mi casa Y llega me dice mi novia, que es japonesa, me dice Oye, bájale el volumen, eh, no me dice por qué Pero yo sé que es porque molesto a las personas Que pueden estar a, acá Alrededor de esta casa, yo sé que no se debería Hacer, entonces bajo el volumen o coloco Mis audífonos, a no sé si en tu país De pronto te ha pasado que tu vecino Escucha música a todo volumen, ¿te gusta eso? Me gustaría que respetaran también que yo estoy Acá, y eso es lo que pasa acá, no es que Tengan reglas establecidas para ser Aceptados, sino que es el sentido común de ellos respetar el espacio de los demás ¿vale? En las universidades no los alientan a participar O sea, a levantar la mano y a dar su opinión En pocas palabras, no hay libertad de expresión ¿Es esto cierto o falso? Falso Yo estudié en la universidad acá en Japón Cuatro años Y, y créeme que la universidad quiere que los alumnos participen o sea, Hay clases que el 10 al 30% de la nota final es la participación en la clase Te alientan a participar para que puedas pasar la clase De hecho había una clase donde como el 40% era pura participación y puntos positivos Y, la, y los chicos participaban bastante crees. era una clases donde los chicos levantaban mucho la mano Y yo estudiaba con japoneses, no con... Otros estudiantes internacionales en esa clase Los foráneos no son tan bien Recibidos como crees Esto creo que es 100% personal En este caso voy a hablar de cómo fui Recibido yo a Japón, a mí me encantó Me encantó cómo me recibieron desde el aeropuerto Vieron que yo venía como estudiante De universidad y el, el señor De, de aduanas eh, Me sonrió y me dijo, ay, eres de la universidad IPU, sigue, sigue, y desde ahí Todo bien, hay un punto importante Si tú vienes a Japón como visitante Nada más, o sea, vienes una semana Un mes, tres meses y puede que No sea el tiempo suficiente como para que Explores Japón, realmente como es, ¿sí? ¿eh? Además que si vienes por un periodo Tan corto de tiempo, lo más seguro es que no hables También japonés, ¿verdad? Entonces al no Hablar también japonés, no puedes conversar Y comunicar bien con ellos Lo que lleva a que no te sientas Tan bien recibido porque no te pueden Hablar a ti, puede ser ese un problema también Pero si todos los japoneses te van a recibir Muy bien, a menos que seas Claramente antipático Y seas eh, un tipo Logan Paul en, en Japón Siguiente punto, es muy difícil Hacer amistades y que si te hablan es solo para practicar Inglés contigo, ¿Qué tan cierto es esto La verdad creo que sí es cierto Entonces No es tan fácil hacer amistades hasta el punto De que sea duradero Yo en mis cuatro años de universidad hice Muchos amigos, amigos super Por así decirlo, en japonés hay una palabra Que es Aisatsu Tomo, como amigo de saludo, o sea donde simplemente Lo ves y lo saludas y ya Y de esos amigos tienes muchos, pero amigos con los Que sales a comer, hablas con ellos O sea puedes tener cuantos quieras, pero eso también Va en parte tuya, o sea no esperes que todo los japoneses van a llegar y te van a invitar a comer y todo Tú socializa con ellos Y créeme que ellos se van a acercar poco a poco a ti No son tan abiertos como nosotros los latinos, o sea, simplemente no, no pasa. Pero si les das tiempo, seguramente vas a ser unos cuantos amigos, de verdad. Van a ser unos pocos, pero van a ser buenos amigos. Y la parte de que quieren hablar inglés contigo, bueno, obvio. Si yo estoy en Colombia, por ejemplo, y estoy aprendiendo japonés, ¿cuántos japoneses hay en Colombia? Muy poquitos. Pero si yo llego a conocer un amigo, un japonés, pues yo digo, uy, no, esta es la oportunidad, yo tengo que hablar con él. Creo que es algo muy lógico y es algo que haríamos nosotros también en nuestros países. Así que no hay que culparlos o señalarlos De que, oye, tú solo quieres ser mi amigo Porque quieres hablar en inglés conmigo Es algo que nosotros también haríamos en, el, en la situación de ellos No le veo mucho problema a esto Siguiente secreto En Japón, si fallas, nadie en tu familia te apoyará ¿Es eso cierto o falso? Bueno, depende, porque... ¿Qué es fallar? Porque no es lo mismo, digamos, perder un partido de baloncesto A que te despidan de un trabajo donde has trabajado 10 años Si lo ponemos por el lado suave, ligero Por ejemplo, Perdiste un, perdiste un campeonato de fútbol Perdiste una materia en la universidad Créeme que no no es que te van a, a sacar de la familia Las familias de hoy en día en Japón son más de mente abierta Esto hay que decirlo, han pasado muchos años Ya no es el mismo Japón de la época de los samuráis Obviamente esa, esa, esa cultura sigue marcando a Japón De que no debes fallar, no, no puedes fallar más si te esfuerzas tanto Pero la familia sí te va a apoyar Muchas gracias por haber visto este video Le estoy echando todas las ganas Quiero hacer el mejor contenido para todos ustedes Díganme todo lo que crean que Se debe mejorar, también si Hay algo que no quieren que lo cambie Porque les gusta, díganmelo también Yo voy a estar muy atento a todos sus comentarios Y les mando un saludo enorme Recuerden que también tengo un blog Tengo podcast y bueno Este canal de YouTube por si quieren saber Más de Japón y estoy subiendo Contenido diferente para que me sigan Y para que compartan ¿Vale? Los quiero mucho. Chao, chao.